¿Listos? No me van a matar como porque. Lo que estamos haciendo es estar con esta mano, pero no sé si hey. eh. me va oh, a matar. No me maté. Como fuerte. Ay, solo. Solá. Espérate. Espérate. Ya, espérate. Aguántelo. <państwo cowboy> <w _ Ostras> les voy a poner bloopers. Les voy a poner bloopers y les voy a ir presos. En los cortos chistosos que nunca salen. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidas al canal de Your Makeup. El día de hoy les traigo unas invitadas, todas podongas, mis hermanas. Ok, aquí les presento a mi hermana, la, la sandwich. Nani. El nombre es pero le decimos Nani. ¿Por qué? No tenemos idea, pero le decimos Nani. Y aquí tenemos a Zoe, pero le decimos Nene, porque es una enana, entonces Nene, Nana... No sé, ya se le quedó Y el día de hoy traemos como un jueguito de los famosos grajeas, frijolitos, no sé cómo les quieran decir Estos me los vendió una amiga y pues dije, necesito unas víctimas y están aquí mis hermanas y pues vamos a aprovecharlas, ¿no? Entonces el reto es el siguiente, eh, cada una va a decir dos preguntas y la que responda más pues va a comer uno de esos. ¿Y quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? Yo, yo, yo, yo, yo tijera. Piedra, piedra papel o tijera. tijera. <risa> Llevo una. El, yo, la, no, yo y la soy. Ah, ok, tú y la soy. A ver, tú te Soy ella. ¿Qué? Oh, no, no, no yo ya gané. Yo voy al último. Dale, sí. No, yo voy primero. primero. <risa> piedra, papel o tijera. Ok. Primera, segundas, terceras. Ahí va mi. La pregunta. ¿Ah? Hey, Pongan atención, pregunta número uno ¿Cuál es mi comida favorita? Del mundo mundial ¡Tacos! Tienes que que anotarla no, no. Ándale, no es, pero síganle Tienen la oportunidad Bueno, no se alcanza creo a distinguir Pero dice, dice sushi ¿Y tú? ¿Qué es? Sushi? no pues se van a tragar uno lanzó. sí otra Porque cosa otra cosa no, no, no, ya, no ya ya No vale, nadie saque si yo me equivoco también me va a comer uno es el caldo de res cuál quieres ¿Qué chiste no <risa> <risa> no voy a comer eso verdad <risa> es que ya me cambio. ese era ya. el nuevo <risa> dale primero número dos no una tú primero queremos saber no, que no, las dos juntas las dos juntas una dos tres ¿Qué pasó? por qué pasó? No sabes? ¿A quién sabe? No, como a chicle. Ufa. ¿A chicle? Uh -huh. ¿Cuál es mi nombre preferido japonés? No se lo sabe. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo pero... ¿Cómo que no se saben nombres japoneses? No, creo que mi amor. Takichi taquichi, Takichi. no, el mío decía Miku ¿cuál es? Taquichi, eh, ¿eh? ¿yo qué dije? <ríe> taquichi, si, sí, no ni si cuenta, yo no me lo tomo. Tú dame uno, tú dame uno, Dame uno, dame uno, rojo. Miren, es rojo con puntitos amarillos, ya me dio coquí. Es de canela. Ok, no te cabras. <risa> me hace la lengua. ¿Cuánto tiempo llevo con los brackets puestos? <risa> me así con el hambre. Vamos no. La vivi. Uh -huh. No manches. ¿Qué? ¿De qué es? Ah, me la bien pegajoso. ¿De qué es? ¿Cómo que ¿A no qué sabes? te sabe? No sé, un sabor bien raro. ¿Feo? Te toca a ti. Oh, va. Te toca a ti. Sí, la pregunta al millón. Sí, mi color favorito. Negro. ¿Tu negro y tú? Rosa claro. Y las dos se equivocaron. ¿Cuál era? Nani, tú este porque a la soy. yo <risa> <pero> bueno. <risa> es el verde. Dale. Ya, mi, mi. qué es este? No no tengo mitad. De qué es, ¿de qué es? La? Se me hace que son todos dulces. ¿Cuál era? Ya nos divertimos. Ya el verde. ¿Quién le toca a la sue? Verde, eh? pero es color de moco. ¿a la? Eh? ¿Cuál es mi pintora favorita? Ay, ah, ya Ay, qué tonta. <risa> si ganamos las dos, nos vamos a tener que hacer una pregunta más. Eh. Pues ya sabemos, y si de acá lo... pues sí. Yeah. Prefiero tener el pelo agarrado o suelto <coughs> Suelto Y chino de preferencia También suelto Qué feo gato. No, agarrado Ay ya voy a este. cacahuate Mamá No vale la Pampa. Hoy si se miro bien ronito <risa> <risa> El tamaño de esta cosa Es de huevo no, huele dulcecito ¡Es huevo! ¿Cómo te lo sube, tuyo? ¿Eh? ¿Te Este no es su. Oh, no! ¡Me aboma. ¿De qué se eso? ¡Rancio! Oh. Hey, no, te que sacado Sí, no, no, para ti lo saco, es que lo saque yo a estaba... estaba lo tengo así ah, Me subimos, es de morosa ¿Cuál es mi cantante favorito? Voy a dar una pista. Empieza con E y termina con la S de serpiente. Pero pienso yo que es Enrique Iglesias. ¿Y tú? No ¿Sí? ¿Sí es? Entonces la nana se lo traga ya. ¿Qué te dice? Te traen los dos. No. Porque, pues, ¿Cómo dice la canción? Si tú te vas, yo también me voy. Si tú te vas, yo también me voy, no me ah, No, me la sé. ¡Ay, qué No me voy. No me voy. No me voy. Sí, Sí, sí, No me No me voy. Okay. Yeah, okay. No me voy. No los voy. No me voy. No No me No No ¿En serio? Te prometo <risa> que no sabor no? no? no? no? no? vainilla Ay qué asco, Ay, qué, asco ¿Qué marca de zapatos, tenis o botas me gusta más? No quiero vomitar Yo no, Es más bonito el sabor. <risa> Puede ser de frutilupi, de fresa, de, de cheesecake o de vómito qué? ¿Tú? ¿Tú? Aquí sale el pomito. Aquí te sale <risa> dulce, amargo. Pues bueno, ya terminamos y les traigo una noticia a mis hermanas. No era ninguno de sabor malo porque estuve revisando y no son de sabores asquerosos, son solamente de sabores dulces. Pero en mi caso el de palomitas de mantequilla es no, el más asqueroso. Ah, dice eso que se suscriban. Pues bueno, espero les haya gustado este video. Si llegan a comprar estos, pues tengan consideración de que saben muy dulces y unos saben muy concentrados. La, las invito a suscribirse si les gustó este video. Si no les gustó, pues también a dejar un comentario. Si quieren otro video así que haga junto con mis hermanas, pues déjenlo igual aquí. Trataremos de hacerlo lo más pronto posible. Comenten en el comentario quién fue el que le dio más asco. Comenten en el comentario, comenten en los comentarios cuál creo que le dio más asco. Y pues bueno, ya nos vamos porque es de noche. Y nos tenemos que dormir porque tenemos cosas que hacer. Es cierto. Los quiero. Besos y nos miramos en la próxima. Bye.